Beneficios y propiedades del maní El maní o cacahuete es uno de los frutos secos más comunes, contienen una gran cantidad de proteínas, de hecho es uno de los alimentos que más proteína posee. El maní se puede comer en su forma natural, basta con tostarlos un poco y listo. También se pueden encontrar procesados y condimentados con sal, chile y hasta con sabor a limón. De cualquier forma, que se coman es realmente delicioso. El maní realmente es una legumbre pero debido a que posee todas las propiedades de los frutos secos como los anacardos, las almendras, etc. Se le incluye en la familia de los frutos secos. ¿Para qué sirve realmente el maní? El maní es realmente una maravilla de la naturaleza. Algunos estudios revelan que el maní puede usarse para obtener energía. El maní contiene vitaminas, nutrientes, minerales, antioxidantes y es además una rica fuente de energía. Reduce el colesterol. Reduce el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno en el cuerpo debido a que contiene grasas muy saturadas, especialmente ácido oleico que ayuda a prevenir enfermedades coronarias. Inicia el crecimiento. El maní es rico en proteínas. Los aminoácidos presentes en este fruto seco son buenos para el crecimiento y desarrollo del cuerpo. Reduce el riesgo de cáncer de estómago. Los polifenólicos antioxidantes están presentes en el maní en altas concentraciones. El ácido pecumárico tiene la capacidad de reducir el riesgo de cáncer de estómago mediante la reducción de las producciones de nitrosoaminas carcinogénicas reduce el riesgo de enfermedades del corazón, enfermedades de los nervios, Alzheimer y las infecciones, un polifenólico antioxidante, el resveratrol presente en los cacahuetes, previene las enfermedades del corazón, cáncer, enfermedades nerviosas y las infecciones virales o fúngicas de manera eficiente, previene un accidente cerebrovascular. Una vez más, el Reverastrol en el maní evita golpes del corazón mediante el aumento de la producción de óxido nítrico. Antioxidantes. El maní contiene antioxidantes en altas concentraciones. Estos antioxidantes se vuelven más activos cuando se hierve el maní. Hay aumento de dos veces en biochanina Ah, y aumento de cuatro veces en el contenido de genisteína y estos reducen el daño causado por los radicales libres producidos en el cuerpo, protege la piel. La vitamina E en los cacahuetes ayuda en el mantenimiento de la integridad de las células de la membrana mucosa y la piel, por lo tanto los protege de los radicales libres que causan un gran daño. Es un multivitamínico natural. El maní contiene complejo de vitaminas como la niacina, riboflavina, tiamina, vitamina B6, vitamina B9, ácido pantoténico y otros más. Es una fuente de minerales, potasio, manganeso, cobre, calcio, magnesio, hierro, selenio y zinc. Son algunos de los minerales presentes en los cacahuetes. Y todos ellos juegan un papel importante en muchas funciones del cuerpo diferentes. Reduce el riesgo de cálculo biliar, solo una onza de maní o dos cucharadas de mantequilla de maní a la semana puede salvar de cálculos biliares o de la vesícula biliar con un 25% de riesgo reducido, el aumento de peso, las mujeres y hombres que comen maní o mantequilla de maní al menos dos veces a la semana son menos propensas a ser susceptibles a la obesidad que los que no lo hacen. Así que si estás comiendo mantequilla de maní cada mañana con rebanada de pan, entonces tiene menos posibilidades de aumentar de peso. Reduce el riesgo de cáncer de colon. El maní puede reducir el cáncer de colon, especialmente en las mujeres. Comer por lo menos dos cucharadas de mantequilla de maní dos veces a la semana puede reducir el riesgo de cáncer de colon en las mujeres por hasta 58% y en los hombres por hasta 27%. Mejora la fertilidad, si te toma antes y durante el embarazo el ácido fólico contiene en el maní reduce el riesgo de un bebé de nacer con graves defectos del tubo neural, reduciendo el riesgo de hasta un 70%. Regula el azúcar en la sangre. El manganeso que posee el maní ayuda a la absorción de calcio, a metabolizar mejor las grasas y los hidratos de carbono, regulando el nivel de azúcar en la sangre. Combate la depresión. Los niveles bajos de serotonina conducen a la depresión. El tritófano en el maní aumenta la liberación de esta sustancia química y por lo tanto ayuda a combatir la depresión. El maní, como se le conoce en el mundo, al cacahuete tiene el nombre científico de arachis hipocaea. Dentro de estas leguminosas se hallan beneficios alimenticios como el reducir los riesgos de problemas cardiovasculares. Recientemente, un estudio de la Universidad de Harvard observó una relación directa entre el consumo regular de maní o mantequilla de maní y la baja incidencia de diabetes tipo 2. El estudio se realizó con 83.000 mujeres de los Estados Unidos, quienes acostumbraban comer por lo menos 5 cucharadas de mantequilla de maní o 5 onzas de maní por semana. Estas participantes fueron evaluadas cada 4 años respecto a su dieta y al final de los 16 años que duró el estudio, ninguna de ellas presentó diabetes, enfermedades cardiovascular ni cáncer. Los investigadores concluyeron que el consumo diario de una cucharada de maní o una onza de maní podría disminuir el riesgo de padecer diabetes en más de un 20%. del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos muestran que el maní representa un 68% de las nueces consumidas en el país. Esto significa que más de la mitad de los estadounidenses consumen este alimento. Entonces, ¿por qué tanta incidencia de diabetes? Se debe tener en mente que el maní por sí mismo no hace un milagro, sino que incluirlo diariamente en nuestra alimentación y sustituir ciertos alimentos como harinas, blancas, azúcares y grasas saturadas por estas semillas es lo que trae efectos beneficiosos a la salud. ¿Por qué son saludables el maní y la mantequilla de maní? Estos alimentos son bajos en grasa saturada, en sal y en azúcar, además la mayor parte de la grasa que contiene es insaturada, la cual es buena para la salud del corazón y ayuda a prevenir la diabetes. También contienen fibra y magnesio, por lo que disminuyen la resistencia a la insulina y se relacionan inversamente con el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Asimismo contienen más proteína vegetal que cualquier otra nuez y son ricos en vitamina E, ácido bólico, potasio, zinc, fitosteroles y antioxidantes. El maní y sus beneficios. Proteína del maní. Es fuente de proteína de origen vegetal y esta nos ayuda en el desarrollo y crecimiento. Por su fibra y sus proteínas brinda una saciedad prolongada por la combinación de ambos nutrientes, lo cual ayuda en regímenes de reducción de peso y en todo tipo de alimentación. El 80% de las grasas del maní es grasa insaturada que reduce el nivel de colesterol malo y el de los triglicéridos en sangre. El maní, al proveernos de vitaminas y minerales, ayuda al organismo en muchos procesos internos. Contiene B, citoesterol y reverastrol que cuidan su corazón y angina y un aminoácido que relaja las paredes de las arterias. Lo que limita la acumulación de plaquetas obstructivas. Esto puede ayudar a evitar algunas complicaciones en el corazón y en las arterias, trombosis, ataque cardíaco. El maní no contiene colesterol. Vitaminas y minerales del maní: vitaminas del cacahuete, vitamina B1, B2, B6, niacina y ácido fólico. Minerales del cacahuete calcio, fósforo, hierro, magnesio, sodio, potasio y zinc. ¿Cuánto maní puedo comer al día? La ración diaria recomendada es de 30 gramos, lo que equivale a un cuarto de taza. Se recomienda ingerir maní natural o tostado, pues el industrializado le añaden sal, la cual debe evitarse si padece presión arterial alta o grasa saturada que merma sus beneficios nutrimentales. Alimento saludable, es altamente rico en antioxidantes necesarios para proteger el organismo de enfermedades coronarias. El consumo regular de maní por su contenido en vitamina E ayudaría a prevenir la enfermedad del Alzheimer. Es bajo en sodio y rico en potasio, lo cual protege contra la hipertensión arterial y evita la retención de líquidos. Gracias a la presencia de minerales, su consumo favorece la formación ósea, las funciones del cerebro y la conservación de dientes sanos. Contiene ácido fólico, fundamental en la formación de células nuevas en el cuerpo y especialmente recomendado durante el embarazo para prevenir malformaciones del tubo neural. Los ácidos grasos intervienen en las defensas inmunológicas, mejora la digestión por la presencia de fibras. Su contenido de demiacina es importante para el mantenimiento de una piel saludable. Contiene un 8% de etiamina que interviene en el buen funcionamiento del sistema nervioso. Es una alternativa saludable para personas con anemia o convalecientes. Contribuye a la prevención de la osteoporosis. Es un práctico combatiente de la fatiga. Es muy energético y nutritivo.